Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión toca hablar de The Batman, una de las películas más esperadas de 2022. Personalmente mi película más esperada de 2022 y una película increíble. Y una película que, por suerte, porque la verdad que agradezco esto, le ha gustado a la mayoría. He visto pocas reseñas negativas, incluso he visto pocas reseñas con algo, aunque sea algo negativo en esta película, y eso me alegra, la verdad que me alegra porque era una película que, como les mencionaba al principio, se esperaba mucho en este año, en mi caso, como les mencionaba, mi película más esperada, y supongo que para mucha gente también era la película más esperada de este año, y la verdad que hablo por mí y hablo por muchas personas, cumplió las expectativas. Las expectativas las cumplió. Creo que en la gran mayoría ha cumplido con las expectativas. E incluso en un grupito de la población mundial creo que ha superado las expectativas. Es mi caso también, o sea, conmigo cumplió las expectativas y las superó en muchos puntos. Y la verdad que una película maravillosa. Es una película maravillosa, sin miedo a decirlo, lo digo completamente orgulloso, creo que es una obra maestra, es una obra de arte realmente, esta película es perfecta. No les voy a mentir, o sea, creo que alguna vez lo he mencionado en este podcast, y si no lo mencioné en este podcast, en algún lado lo dije o lo escribí, o alguien se lo dije, pero sé que salió de mi boca esto de una película puede ser perfecta para alguien... Sin la necesidad de ser perfecta. A ver, ¿a qué voy con esto? ¿Puede tener errores una película? Sí. Hasta las mejores películas consideradas. Mejores películas por críticos. Público. Eh, por historia. Lo que sea. Tienen errores. Desde los más pequeños hasta más grandes. Que por ahí se terminan viendo por estos videos que... Solamente buscan errores, entonces si la ves 10 veces no te das cuenta Pero después de esas 10 veces te pones a buscar detalle por detalle Y bueno, vas a encontrar errores, qué sé yo Pero aún así una película con errores puede ser perfecta Obviamente, depende de cada persona Y yo tengo varias películas a las que considero perfectas Sin la necesidad de justamente que sean perfectas O sea, sí tiene errores, pero para mí, por muchas cuestiones, terminan siendo perfectas Y este es un caso, esta película para mí es perfecta por muchos lados me gustó Realmente no tiene nada negativo Y lo único negativo que voy a mencionar Ni siquiera está en la película O sea, a ese punto Entonces, la disfruté La disfruté mucho, la he visto ya tres veces No sé si la voy a ir a ver de nuevo eh, La duración, aunque a mí No me parece excesiva Realmente, he visto a muchas personas Escribiendo o diciendo Que, bueno, si le sacábamos Media hora, si le sacábamos 15 minutos, qué sé yo, para mí, o sea, la vi tres veces y hasta la tercera vez seguía pensando y la verdad no sé si sacaría minutos, si sí, hay momentitos en los que tenemos como planos de Batman caminando y pensando y todas esas cosas que, bueno, se podrían sacar, pero tampoco es necesario sacarlas, entonces como que al final realmente ya habiendo visto tres veces la película por eso remarco esto porque si la veía una vez bueno es una opinión distinta pero ya con tres veces claramente para mí está perfecta la duración es una película larga eso sí y bueno impide por ahí que me sea más fácil ir a verla varias veces al cine pero bueno eh, posiblemente la vaya verdad, ver de nuevo no, no, no sé pero la verdad que me gustó. Me gustó muchísimo. La disfruté muchísimo. Me parece una gran, gran película. Y además, toda esta expectativa que se ha armado. Estamos hablando, posiblemente, en mi caso, me arriesgo a decir que mi personaje favorito de la vida. O sea... No solamente hablando de películas de superhéroes, de películas en general, de series, del medio que sea. O sea, realmente Batman es, creo yo, mi personaje favorito. O sea, si lo pienso, es mi personaje favorito. De todo, de lo que se les ocurra, de lo que exista, es mi personaje favorito. Y, y mucha gente debe tenerlo a Batman también en ese lugar, como su personaje favorito, pero en general, no solamente de DC o de los cómics o del género de superhéroes en el cine. No, no, en general, en la vida, como <ríe> mencionaba anteriormente. Y realmente para mí es así. O sea, Batman está en un lugar increíble. Lo he amado completamente con The Dark Knight. Yo creo que esa película fue clave en mi vida en cuanto a las películas sí pero también en cuanto a los personajes y yo creo que gracias a la trilogía de Nolan y en específico a esa película amé mucho a ese personaje y de ahí viene mucho de mi amor para ese personaje y bueno creo que mucha gente lo tiene también en lo alto de, de sus personajes favoritos y obviamente la expectativa se imaginan que con un personaje que la gente lo valora a ese nivel era mucha, no es un personaje cualquiera no es Moon Knight que ahora va a tener su serie y que es medio underground y que bueno, eh, los más más fanáticos de los cómics de Marvel lo conocen y bueno, eh, esto y esto pero para el público en general no es popular entonces un traspié o algo que no guste mucho bueno, viene por abajo no, no hay tanta expectativa entonces bueno Puede permitirse fallar en algunas cosas, si es que falla, y no va a haber tanta gente pendiente de... No, pero esto era así, lo otro era así, ¿por qué hicieron esto así? ¿Se entiende? Aunque hay gente quejándose increíblemente, pero... Eh, y así lo paso también, no sé, con Peacemaker, que hace poco terminó con su primera temporada. Y he hablado de la serie en el, en el podcast, y de hecho he mencionado varias veces este punto de que era un personaje poco conocido. Y bueno... no. no o sea, estos dos ejemplos de Peacemaker y Moon Knight, que son cercanos también, son para compararlos con Batman. O sea, para que entiendan la magnitud de la expectativa que había con Batman, que por ahí con otros personajes, incluso algunos conocidos, también muy conocidos, no creo que exista. Realmente no creo que exista. Spider-Man puede ser, sí, pero creo que es algo distinto. Y con Batman es como... Que ya hemos tenido muchas versiones, más que las de Spider-Man incluso. Y era una nueva versión, realmente era una nueva versión de este personaje. Y además también había mucha polémica con Robert Pattinson, innecesaria para mí. Pero estas cosas pasan siempre. Desde Heath Ledger, desde Ben Affleck, desde Joaquin Phoenix. No sé, ejemplos hay miles. Y casi siempre o con Joker o con Batman, es como que... Ojo a quien metes en esos personajes A actuar porque se te pudre Y generalmente sale bien Muy pocas veces ha salido mal Y la verdad que Robert Pattinson Me saco el sombrero Me paro, no me voy a parar porque no tengo ganas Bueno, me voy a parar, permiso Me he parado Robert Pattinson Me paré por vos O sea, me vuelvo a sentar eh, es, es, es increíble Lo de Robert Pattinson es increíble ya se metió como uno de los mejores Batman de la historia, creo yo, tranquilamente. Creo que esta es una de las mejores películas de Batman. Y, y bueno, una maravilla. Los villanos, geniales. Ya me voy a ir metiendo en detalle con estas cosas. Cinematográficamente, a ver. En todos los aspectos esta película es... Por eso mencionaba lo de una obra de arte... Porque es cine, o sea, esto es hermoso. Ver esta película en el cine es el tipo de experiencia que uno quiere vivir cuando va al cine. Estas imágenes tan increíbles, tan magníficas, esa magnitud, esa belleza en la fotografía, esas escenas que son... O sea, hay escenas, la persecución... Al pingüino es... No, no. Las cámaras. Cuando Bruce va en la moto con Something in the Way. Al final también. Nada. Eh, es increíble. O sea, no se necesita tampoco una película indie. En blanco y negro para que sea cine, ¿no? Para glorificar el cine. No, no lo digo como diciendo, bueno, esas películas que son cine y, y el resto no es cine no, no, eh, no se necesita eso para hacer una película genial, puede ser una película que venga del género de los superhéroes que venga de los cómics y sea espectacular y ya se nos ha demostrado esto sin ir más lejos, lo he mencionado de Dark Knight, se pueden hacer grandes películas con cualquier historia, siempre y cuando estén bien hechas y este es el caso, y la verdad en todos los aspectos, repito Robert Pattinson como Batman, impresionante. Todos los personajes en general, ya me voy a meter con eso. La fotografía, la producción, la ambientación, los colores, la banda sonora, los movimientos de cámara, las cámaras en cada uno de los lugares, los planos. Todo, toda la historia. no, no es, Realmente es perfecta, realmente es perfecta. Y me encantó, me encantó. Es una película que si no la han visto, hasta acá puedo hablar sin spoilers. No me puedo explayar más sin meterme en detalles, así que por favor vayan a verla, porque realmente es una película para disfrutar en cines. Yo sé que quieren esperar a que esté en HBO Max, ya anda por ahí en una calidad dudosa, pero hay gente que por no ir al cine la ve en una calidad dudosa, vayan al cine, vayan al cine, que de hecho ahora ya se pueden aplicar promociones, porque al menos acá en Argentina en el momento del estreno no se podían aplicar promociones para ir a verla, entonces bueno. Esa era una excusa bastante entendible. Digamos, el precio de las entradas no es barato y al no tener promociones, bueno, se entiende. Pero ahora se pueden aplicar todas las promociones que quieran, entonces no hay excusas. No hay excusa válida. Vayan a verla. No es necesario que la vayan a ver 10 veces. O sea, vayan una vez, la van a disfrutar. Y por favor vayan a una buena pantalla. Hay pantallas que no necesariamente son el IMAX y que son muy buenas. Tienen, al menos hablando en Buenos Aires. La XD del DOT. Que pertenece a Hoyt. No, be belleza. La vi una de las tres veces la vi ahí. Y no, no. Belleza. Abrieron de nuevo el complejo de caballito. Que antes era de Village. Que por un breve lapso de tiempo pasó a ser Cinepolis Y ahora pertenece al Atlas. Y fui ahí para la premier Y las pantallas. Ya las pantallas del Cinepolis eran geniales antes, llamado Village, y ahora con el Atlas se mantienen, y la verdad que, nada, ese cine en particular, vayan a ese cine porque es muy lindo, ya era muy lindo antes y sigue siendo muy lindo, y las pantallas son geniales, también hay algunas en Palermo que son bastante interesantes para ir a ver esta película, es cuestión de encontrar, pero hay muy buenas pantallas que repito, no necesariamente son el IMAX y que se pueden disfrutar, así que Excelente película para ir a ver al cine, y lo repito, vayan a verlo al cine si no la vieron, porque se puede esperar un poquito a que esté en HBO Max, porque seguramente dentro de poco ya va a llegar. Pero vale la pena, al menos una vez, ir a ver esta película al cine porque se lo merece. Se lo merece. Vale la pena aprovechar de The Batman en el cine. Bueno, hasta acá, sin spoilers, bastante he hablado, sin spoilear nada. Me voy a meter con todos los detalles habidos y por haber de esta película. Todos los spoilers. Así que si no vieron la película. Llegan hasta este punto. Ponen pausa y después de verla pueden seguir con este episodio. Si no les interesan los spoilers. Bueno, esto continúa bajo su propia decisión. ¿De qué va la película? Nos centramos en la historia de Batman. Obviamente, pero no en los inicios. Acá optaron por... No contarnos de nuevo la historia que ya conocemos de los padres de Bruce Wayne que los mataron y todo esto. Y pobre Bruce no tiene padres. y Chao. Ya conocemos esa historia y me parece perfecto ya puntazo a favor. No es algo que se haya tomado específicamente para esta película porque con el reinicio de Spider-Man lo han hecho. No nos han contado esa historia que ya hemos visto varias veces entonces no la queremos ver de vuelta me parece perfecto, incluso con el detalle de la picadura de araña, ya sabemos, o sea, ya está, ya está, gracias. Y en este caso también, o sea, no hay historia de inicio, este Batman ya está iniciado, ya tiene su segundo año, de hecho se repite varias veces en la película, es el segundo año de este Batman, de este justiciero de Gótica en esta ciudad, protegiendo justamente a las personas de esta ciudad, y nos muestran la perspectiva de este personaje, Justamente desde este segundo año, un personaje que es bastante principiante, que todavía no controla bien algunos impulsos, no controla bien algunas cosas, que es un justiciero de la noche, pero que no se termina de acostumbrar en algún punto a estas cuestiones, y de hecho se hace llamar venganza. Esto recuerdo que cuando salió el primer avance Sorprendió mucho porque En ese momento en el que dice I am Vengeance En vez de decir I am Batman La gente es como que quedó ¿Qué pasó? Quedó medio descolocada Pero en esta película se entiende Por qué se hace llamar venganza De hecho las demás personas lo llaman venganza Eso es algo que me gustó mucho Porque Él en todo momento busca venganza Por lo que pasó con sus padres Y la verdad que Es todo un camino a lo largo de la película Que después al final Él mismo lo menciona, la venganza nunca es buena, mata el alma y le envenena. Y se da cuenta de que la venganza no es el camino, de que puede ayudar a la gente por otro lado. Y dejar de ser tan violento y solamente querer llevar justicia y no ayudar. Y de hecho, lo menciona, justamente al final, puedo ser la esperanza que necesita esta gente. Y eso me gustó mucho, o sea, hay todo un camino a lo largo de la película que termina en eso. Y es un trabajo muy interesante de este personaje que va a tener más historias. Esto tiene pinta de que va a ser una trilogía seguro. Todavía no se ha confirmado completamente una secuela. Pero es como un secreto a voces de que se viene una secuela. Así que esperaremos la confirmación oficial. Al menos al momento de estar grabando esto no se confirmó oficialmente la secuela. Pero está al caer seguramente. Y ojalá porque realmente... No es como el Joker, que yo la verdad cuando se confirmó la secuela del Joker... Que creo que está confirmada. Es como que no era necesario. Con la primera o con la única que salió hasta ahora. Estamos bien. No necesitábamos otra, creo yo. Y en este caso sí. Acá, por eso mencioné lo de la trilogía. Yo creo que con una trilogía, incluso con 4 o 5. No me quiero exceder, pero realmente este personaje este Batman y estas historias, porque lo que ha logrado Matt Reeves con esta ciudad gótica, con el pingüino, con el acertijo, con Gatúbela, con James Gordon, con todo, con todo en esta película, da para muchas películas, da para spin-off, de hecho ya se había confirmado incluso antes del estreno que se estaba trabajando en un spin-off para una serie en HBO Max de el pingüino, pero en estos días se confirmó oficialmente de que es un hecho. O sea, ya estaba confirmado, pero se recontra reconfirmó Y vamos a tener un spin-off. También se hablaba de un spin-off centrado en Arkham. Entonces, claramente, da para mucho. Da para mucho. Y en esta película se explora muy bien esto del inicio de Batman. Pero sin ser el inicio. O sea, es el segundo año pero para nosotros es la primera vez que lo vemos y me gustó mucho todo este trabajo que se hace sobre este personaje y toda esta construcción a lo largo de la película, realmente un personaje muy bien trabajado y que se encuentra en este segundo año con el villano principal de la película en algún punto porque hasta cierto punto es el villano principal pero tampoco termina siendo el gran villano pero a la vez sí, pero a la vez no. Es como que hay varios villanos y cada uno está en un momento clave de la película. Y ya voy a mencionar un poco eso. Pero el acertijo, sí se podría decir que es el villano más importante y destacado de la película. Que es el que pone en problemas a Gótica porque en la noche de Halloween asesina al alcalde. Candidato de Gótica, que si no me equivoco era el alcalde que estaba ejerciendo justamente supuesto y que iba por la reelección y ahí él empieza con justamente los acertijos y todas estas cuestiones encriptadas y de misterio y de las pistas y de seguir las pistas y esto te lleva a otra pista un poco me acordaba del juego del miedo por esto de las pistas pero también por las trampas algunas trampas que utiliza el acertijo y obviamente lo he pensado yo y lo han pensado todos, seguramente lo están pensando en este momento. Hay mucho de Seven, de David Fincher. Además, la fotografía, o sea, cinematográficamente es muy Fincher. Ya desde ese segundo avance en el que veíamos cómo estaban por entrar a la cafetería en la que estaba el acertijo para arrestarlo, ya eso era Fincher, o sea, ¿qué onda? ¿Que ¿Esto es una película de Fincher o es de Matt Ripps? Y la película es muy de David Fincher y muy Seven en ese aspecto de el asesino que va dejando pistas y los detectives. Porque este es un Batman muy detective. O sea, es, es un detective. Es un detective con el traje de Batman directamente. Y me hizo recordar mucho a eso y la verdad que está muy bien en la película. El acertijo, nada ah, genial, Poldano la rompe. La rompe, es un villano espectacular. He leído... En estos días como una especie de crítica a este personaje porque dicen que es un asesino serial disfrazado del de acertijo y que no es como el acertijo. A mí, la verdad, me chupa un huevo. Es un personajazo. Es la visión de Matt Reeves y me parece perfecto. Como todo en la película, todo es la visión de Matt Reeves y a mí me encanta la visión que el director le impregnó a esta historia. Pero lo del acertijo... Genial, o sea, realmente me parece Un villano impecable Realmente increíble Y todo lo que hace Todo lo que hace Siempre de la mano de los acertijos Me acuerdo que cuando se descubre esto de El ratalada Que al final era URL por URL De La dirección de internet Y que entra al sitio y todo eso Me acuerdo que en una de las funciones La gente hacía como ¡Oh! Dale, como... Esto ya mucho. Dale, muy, muy rebuscado, pero... Está perfecto. Realmente... Está muy bien pensado. Está genial. Porque además... Eh, el pingüino los corrige. Como, ustedes no saben español. Es la ratalada, no él. Y ahí se quedan pensando, como... ¡Uh, se equivocó! Y Batman... No. No, no, no. El acertijo no se equivoca. Y ahí lo saca. O sea, estaba escrito mal, a propósito, y era por una razón, pero también era porque había una ratalada, se habían confundido de ratalada, no era el pingüino, era el falcón, el halcón, falcone, no, no, eh, perfecto, todo perfecto, la verdad que eh, muy bien aplicado, y, y muy bien llevado a cabo el, el villano también, yo creo que ambos personajes tanto... Batman, como el acertijo, excelentes en esta película, muy bien trabajados. Y bueno, esto es un poco el detective persiguiendo al asesino serial. El acertijo va matando personas importantes de la ciudad. El alcalde, un fiscal, el comisionado. Y de hecho también iba por Bruce Wayne. Gente importante que está involucrada en cosas pesadas dentro de la ciudad y que digamos estaban muy sucias esas personas y toda esa cuestión estaba muy sucia porque el gran objetivo del acertijo era Falcón Carmín Falcone que interpretado también muy bien por John Tuturo. era el que estaba detrás de todo por una operación exitosa contra las drogas la operación Maroni que sacó a la droga de la ciudad y con eso muchas personas importantes se beneficiaron de hecho el alcalde logró la reelección el comisionado logró un buen puesto el fiscal también es como que todos se habían llevado una buena parte de eso y al final se descubre que con una fundación que había quedado sin uso después de la muerte de Thomas Wayne todas estas personas fueron a agarrar plata de ahí y los sobornos y todo eso se iban arreglando con ese dinero entonces todos estaban ...con Falcone porque él realmente manejaba a toda la ciudad desde las sombras. De hecho, se lo mencioné en un momento, él siempre fue el verdadero alcalde durante todos estos 20 años. Y era la verdadera persona a la que tenían que derrotar. Por eso mencionaba esto de que el acertijo era el gran villano de la película... ...pero también lo era Falcone porque él de alguna manera estuvo detrás de la muerte de los padres de Bruce. Fue el que involucró a Thomas Wayne en algo un poco turbio... Es cierto que Thomas Wayne tampoco hizo lo mejor, ¿no? Esto de ir a silenciar al periodista que quería exponer a su mujer. Y por eso confió en Falcone, porque eran amigos y Falcone no tuvo mejor idea. Que bueno, no te quieres callar, listo, te matamos. Entonces, como que ahí Thomas se arrepintió, quería ir con la policía. Y después de eso, oh, casualidad, se murió. Nunca queda claro en la película si fue Falcone, si Falcone mandó a matar a alguien mandó a que alguien mate a Thomas Wayne a propósito para que no hablara y para que obviamente Falcone no terminara en la cárcel no se especifica en ningún momento de hecho cuando se habla de toda esta parte en la película Alfred, interpretado por Andy Serkis menciona esto de que la verdad, busqué la respuesta y nunca encontré nada pudo haber sido cualquier persona pudo haber sido un ladrón que disparó sin querer obviamente atado a el origen de la muerte de los padres de Bruce Wayne en los cómics. Me gustó ese detalle. Pero bueno, la historia va más o menos por ese lado. Y es esto, el detective persiguiendo al asesino serial. Toda esta cuestión de que el asesino, que es el acertijo, va detrás de estas personas con poder. Que además de ser personas con poder estaban detrás de un montón de cuestiones muy muy turbias. Y bueno, el acertijo termina ganando en un punto. Esto también me hizo recordar mucho a The Dark Knight. Pero está muy bien manejado acá porque realmente el acertijo gana. O sea, gana. Logra su objetivo. No lo logra por completo porque Batman termina salvando a las personas que estaban en el acto de Bella Real. En este Madison Square Garden cambiado a Hand Square Garden. Entonces es como que después el acertijo queda ahí. Oh, venía todo bien, hice volar todo, maté a todas las personas que tenía que matar, todos los acertijos salieron bien, lo que me costó esto, lo que, lo que le costó hacer todo esto, y al final ahí Batman como que salvó un poco la situación, un poco, porque repito, toda la ciudad inundada, de hecho la película termina con la ciudad inundada, y Batman hablando en off, de que ya venía toda la ayuda posible a Gótica porque estaba todo destrozado La misma Vela Real hablaba sobre reconstruir Gótica No solamente por todo este desastre Sino en la confianza hacia policías, fiscales Todas estas personas de las que se había perdido esa confianza con la sociedad Y también esto que me recordaba de Dark Knight Porque pasaba un poco esto El Joker en un punto había ganado pero Batman no lo dejó ganar del todo. Y eso me gustó. Realmente me gustó mucho este tono real. O sea, bastante alejado de lo fantasioso. Porque tranquilamente todo esto podría pasar. Es bastante real. De hecho, en algún punto pasa. O sea, la corrupción existe. Y, y todo esto, aunque no de esta manera, pero existe. Y me parece perfecto. Me parece muy bien. Muy bien manejado esto. Esto... De este tono real. Que lo escuché por ahí o lo leí por ahí. Esto de que, bueno, Nolan había hecho una trilogía bastante realista. Con un personaje de los cómics. Pero acá es como que lo superaron. Y estoy de acuerdo. Creo que esta película es mucho más real. Y eso me gustó. Ayuda muchísimo a lo que es la historia. Y la verdad que, nada. Perfecta, perfecta, perfecta. Lo único negativo que destacaría... De esta película y que como mencionaba anteriormente Ni siquiera es De la película, son los avances Algo que un poco Me la bajó Fue el hecho de que Viendo la película Me daba cuenta de que muchos De los mejores momentos Los vimos en los avances De hecho, si ya vieron la película Y van a ver Los avances que tuvimos, que fueron dos Un teaser y después un trailer completo los mejores momentos están ahí. Y es cierto que, bueno, en la película van seguidos de más escenas, de una secuencia más larga, como es el caso de la persecución al pingüino, que ya la habíamos visto en los avances, pero en oh, la película es mucho más extenso. Ese momento está perfecto, sí, lo entiendo, pero, qué sé yo, la caminata, por ejemplo, de Batman hacia el coche dado vuelta del pingüino. Me lo podrían no haber guardado para la película. Batman caminando por el pasillo mientras lo atacan con las, con las ametralladoras. Me lo podrían no haber guardado para la película. Cuando van a arrastrar al acertijo? Me lo podrían no haber guardado para la película. De hecho, a este punto mostraron muchas cosas en los avances que el final está en uno de los avances. Batman mirando para arriba, todo sucio, es... El momento en el que él está ayudando. A que rescaten a las personas. Después de que se inundara. El Madison. Bueno no es el Madison. El Godham. El Square Garden. O sea. No es el final final final. Pero casi. Y. Por un lado. Lo entiendo. O sea. Cuando. Hay que hacer un tráiler Hay que sacar buenos momentos. Porque. Al final. O sea. Yo iba a ir igual. Aunque no me mostraran nada. Yo iba a ir igual. Porque es Batman. Pero. La película hay que venderla, sí o sí. Y justamente para eso están los trailers. Entiendo completamente que hayan metido muy buenos momentos en los avances, está perfecto, pero se podrían haber guardado otras cositas. Espero que para próximas películas de este personaje, que seguramente van a venir, no muestren tanto en los trailers y en general, ¿no? No solamente hablo de esto en particular. Los trailers se están mostrando mucho últimamente. Espero que cambiemos un poco eso porque cambia la experiencia de la película. La cambia. De hecho, películas de las que no veo avances, cuando veo la película, eh, me da como ese plus. Incluso a veces sin saber lo que estoy yendo a ver, sin leer de lo que se trata, nada. O sea, imagínense sin ver avances. Eso cambia mucho y la verdad que ojalá al hacer... Esto cambien un poco y se guarden algunas muy buenas escenas para la película Pero realmente creo que es lo único que pondría como lo que no me gustó de la película Porque al punto de que estaba en el cine y pensaba Oh, pero esto lo vi en, en uno de los trailers Es como que oh, me, me, me gustó tal escena en el cine Otra escena en el cine, esta escena me gustó, la otra Pero cambia, es distinto entonces creo que es lo único que tendría como para mencionar que, que no me gustó tanto que ni siquiera es de la película en sí, o sea es esto de bueno los avances terminan mostrando más de lo que nos gustaría ver y yendo a todo lo genial que nos regaló esta película bueno los aspectos técnicos, yo creo que mencionar la hermosa fotografía con este juego de colores entre todo lo que es rojo y todo lo que es azul, que es. Nada, no, o sea, no. esta pausa que me tomé para respirar fue porque es maravilloso. O sea, lograr todo ese juego con los colores y esta representación de la contraposición entre el rojo y el azul a ver, no soy un experto en esto para nada, no tengo conocimientos en esto, pero verlo simplemente y sin saber eh, todo este lenguaje cinematográfico de por qué la luz, no, no o sea, no, te, no, no sé nada no sé nada de eso realmente, no estudié na, nada, pero verlo y ver esta contraposición entre los colores es algo que me fascina, es algo que me fascina en muchas películas pasa, en muchas películas lo hacen y, y, y en esta película es genial, no, no puedo decir más que, que esto, porque la verdad que maravilloso. Y además del juego de colores entre las luces tirando a los tonos cálidos, rojos, naranjas, y los colores azules más celestes, más oscuros, más fríos. La fotografía en general Hay planos de esta película Que ya hemos visto en los avances Y que en la película Son geniales El atardecer de Gótica Con Gatúbele y Batman Ahí Y que se vea esa silueta O las orejitas de Batman también con el atardecer En el cine Yo, yo, estaba, yo estaba feliz <risa> Realmente estaba feliz Y así un montón, no sé Toda esa oscuridad en gótica, eh, que no es una gótica gótica, porque parece más Nueva York, Chicago, pero te da esa sensación de, de un lugar sombrío. La mansión Wayne es gótica gótica, o sea, ahí sí, genial, la mansión Wayne, genial, pero la ciudad... No es gótica, no es, no es una ciudad gótica, no por el nombre sino por el estilo gótico, pero es una ciudad completamente sombría, realmente. De hecho hay varios chistes sobre esto de, bueno, la película en vez de llamarse de Batman se llama Paguen la Luz, la película, es como que, bueno, se entiende que es muy oscura pero es así. Y me, me encanta que lo hayan hecho así y queda perfecto, perfecto. Todo, todo en la película, toda la ambientación Esto de que, bueno Hay momentos en los que parece Nueva York Hay momentos en los que parece Chicago Pero Te da esa sensación de que estamos en Gótica Toda la ambientación es Genial, es perfecta Nada, todos los aspectos técnicos La verdad que espectaculares Espectaculares Entraría acá también toda la parte del vestuario Los trajes de Batman Y de Gatubela son Espectaculares, son bastante Normales, digamos, no son una locura, pero están muy bien, realmente están muy bien. El logo de Batman, de hecho algo que se había mencionado era que el logo de Batman estaba inspirado en algo de los cómics, de que estaba hecho del arma que había sido el arma que usaron para matar a los padres de Bruce Wayne. Entonces, en los cómics, Bruce Wayne va en busca de esa arma para que no se utilice más y usarla como el logo. Entonces no iba a matar a más personas como fue que mató a los padres. Hermoso, o sea, poético. Pero no era eso. O sea, simplemente era una especie de navaja que de hecho la utiliza. La verdad que me hubiera gustado más lo otro. De bueno, esta era el arma que se utilizó para matar a mis padres. Y me encargué de buscarla, la saqué de circulación. Y ahora la llevo acá en representación de que no se utilice más. Y además es mi logo contra la lucha contra el crimen. Me, me gustaba esa historia. Pero bueno, es un elemento más de todos los elementos que tiene Bruce. Como todas estas cositas que tiene en el cinturón que las va utilizando. El batimóvil. Oh. Cuando se enciende el batimóvil. Me acordé del batimóvil. Cuando se enciende el batimóvil. Creo, eh, ya, ya estoy armando la lista previa de los premios de la función para o sea falta mucho falta muchísimo recién empezó el año falta muchísimo falta muchísimo pero para quien no lo sepa hay premios en este podcast ya se entregaron los de esta temporada los del año 2021 cuando se entreguen los de 2022 a principios de 2023 ya, ya estoy poniendo en la preselección este momento porque hay una categoría de Mejor momento musicalizado, creo que era Ah, pero no hay banda sonora mm. Bueno, voy a tener que crear otra categoría para ese momento Mejor momento Mejor escena, listo Ya, otra categoría en mente. Porque no está musicalizada pero No, esa, esa escena El batimóvil por favor Se me está poniendo la piel de gallina Obviamente no lo están viendo Pero realmente se me está poniendo la piel de gallina Mientras pienso en eso Es... Ya quiero tener la película en HD solamente para ver ese momento de nuevo. Es bellísimo. Se me sigue poniendo la piel de gallina. No, es bellísimo. Y se nota que es un batimóvil que le faltan un par de cosas. Pero que está ahí como... De hecho creo que arrancó y se quedó. Como, uh, la puta madre, me olvidé de pasar por la IPF. Pero, no, es... Bellísimo. Escenas de acción. Marqué un par. Tiene muy buenas. No tiene tantas. Eso es cierto. Es una película tan de detectives. Que obviamente no hay tanta acción. Pero las pocas escenas que hay de este estilo. Están muy bien. Toda la persecución al pingüino es... Ah, es bellísima. Es bellísima. Es realmente una belleza. Y cómo termina. Con el auto del pingüino dando vueltas. Después discutimos si... Ya una persona, porque de hecho yo lo pensé, ¿una persona puede sobrevivir a eso? Y después yo también pensé, ¿por qué me estoy preguntando esto? No te lo preguntes Sebastián, no te lo preguntes, ya está, disfrutado. disfrutalo. No trates de entenderlo, disfrutalo, listo. Pero ese momento, con el batimóvil frenando. Menos mal que no lo pusieron en el avance, porque eso sí que no está en el avance. Sí está el momento en el que lo choca de atrás, pero no este momento en el que frena. Y la cámara está detrás del batimóvil, con el batimóvil medio de costado. Y se ve que el auto del pingüino cae y da vueltas. Y después, bueno, lo que sí se vio en los avances de Batman saliendo del batimóvil y yendo a caminar con la visión del pingüino ahí al revés, me la bajó un poco esto, de que... pero a la vez me dio gracia, me gustó, pero no tanto, pero me gustó, de Batman ahí dándose vuelta como, faltaba ahí que diga, Olis, nada, pero, eh, qué escena, qué, qué escena muy bien rodada, estos son los tipos de momentos en los que me pregunto, ¿cómo carajo hicieron esto?, ¿cómo mierda lograron hacer esta escena?, pero no me importa, o sea, espectacular. Espectacular, la verdad, y todas las peleas cuerpo a cuerpo de Batman son geniales. Cuando entra al boliche, este que no recuerdo el nombre, pobre los gemelos, no gemelos a Melissa no me acuerdo. Háganme un spin-off de los gemelos. No, tampoco para tanto, pero eh, qué buenos personajes. Me encantaron. Porque cada vez que aparecen, los cagan a palo. Es como que pobres, están ahí. No deben ni saber de toda esta cuestión super turbia, ni siquiera se deben drogar, como los llaman ahí eh, gotadictos por la gota que es la droga ahí principal de, de Gótica. Ni siquiera se deben drogar, deben laburar de patobicas ahí, están ahí parados y cada tanto se deben cagar a palo. Bueno, están ahí viendo cómo van pasando bolsitos pesados entre gente. Pero bueno, qué sé yo, no deben estar sucios como los demás y los cagaron a palo de hecho pueden notar el detalle que hay uno que mientras va apareciendo a lo largo de la película cada vez tiene la cara más hinchada como que al principio estaba bien pero después los recagaron a palo es es genial y todos estos momentos en los que ellos atienden la puerta del boliche y primero llega Batman, después llega Bruce Wayne pero encapuchado y... Eh, pasa sin que lo vean porque hace como rinraje toca, desaparece y se mete por atrás después no me acuerdo quién más venía eh, todos esos momentos me, me encantan siempre cagando los apalos, pobre los gemelos o mellizos no recuerdo bien bien Twins no sé cuál es la traducción de Twins no sé si es gemelos o mellizos pero los Twins como le dicen en la, en la película geniales eh, hasta eso está bien hecho o sea me encantó y todas las peleas cuerpo a cuerpo de abandonan son muy buenas Muy buenas, esa entrada al boliche La del tren, cuando salva a esta persona que está siendo atacada por todos estos pibes con la cara pintada de blanco Es la aparición, o sea, esa introducción, ya voy a hablar de la introducción Pero esa pelea es genial, genial La verdad que acción no falta en esta película y la que hay es hermosa, hermosa muy buenos personajes, muy buenos personajes, eh, lo mencioné con Robert Pattinson, su Bruce Wayne barra Batman, que es más Batman que Bruce Wayne, porque no vemos mucho Bruce Wayne. Genial. Es una versión de este Batman de Matt Reeves, está claro, y está muy bien, está muy bien, me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, y quiero ver más de este personaje, quiero ver más, necesito ver más, necesito ver un par de películas como mínimo. Y ojalá las tengamos, porque la verdad que me quedé con ganas de ver más de este Batman. Y se siente que tiene más para dar, realmente. No mencioné mucho a Gatúbela, Catwoman, Selina Kyle, la increíble Zoe Kravitz, que la rompe. También es una historia de inicio de este personaje. que está O sea, es Gatúbela 100%, es como esta persona que... Hace lo que le conviene, no está ni de un lado ni del otro, ella hace lo que le conviene a ella. Ayuda en un momento a Batman, pero es ese momento en el que también está buscando a su amiga. Y cuando ve la oportunidad de saber algo sobre su amiga desaparecida, le dice a Batman... No, no voy a seguir interrogando a Gil Colson. quiero saber sobre mi amiga, quiero averiguar dónde está. Y así un par de momentos también cuando tiene al policía este corrupto que estuvo detrás de la muerte de la amiga que lo tiene ahí para tirarlo de este edificio en el que se juntaban donde estaba la batiseñal parece que va a ayudar pero al final lo termina tirando y quiere ir a matar a falcone en la suya me parece perfecto para este personaje pero a la vez no está trabajado el personaje como para ser una villana sino una antiheroína si se quiere pero muy bien o sea muy bien soy Kravitz Genia Genia total y la verdad que el personaje está muy bien, Jeffrey Wright, nuestro vigilante, nuestro Watcher de What If, genial, un muy buen James Gordon, después de el James Gordon de Gary Oldman, que a mí me encantó, este James Gordon estuvo genial, también me pareció muy buen James Gordon, mano a mano ayudando a Batman, o sea, los dos detectives ahí ayudándose uno con el otro, y James Gordon confiando a muerte en Batman apoyándose en él y Batman también apoyándose en James Gordon, la verdad que me gustó mucho esta relación, como mencionaba Carmine Falcone, genial John Durturro, la verdad que le sacó el sombrero una actuación espectacular, bueno ya lo he mencionado brillante lo de Paul Dano brillante, Andy Serkis muy bien que fue un poco el apoyo de Bruce Wayne, porque James Gordon fue el apoyo en cuanto a la parte de detectivesca y en ayudarse mutuamente en estos crímenes. Digamos que Gatúbela Selina Kyle fue un poco un apoyo en ir a lo concreto, vamos, vamos, a esto, la acción, fue un apoyo en ese lado. Alfred, interpretado por Andy Sarkis, fue un poco más el apoyo emocional, sentimental para Bruce, este sostén de... Estoy acá, tus padres no están, pero yo estoy para apoyarte y yo estoy para esto y de hecho Bruce se lo dice. No quiero volver a sentir este miedo de perder a alguien que quiero, que es una escena genial, también un personajazo. Bueno. Bueno, bueno. bueno. Quiero mencionar a Peter Sarsgaard porque un actorazo. Primero para mencionar eso y estuvo muy bien porque dentro de todas las víctimas que tenemos en la película es la que más importancia tiene, no aparece mucho, no aparece mucho, aparece en el boliche y después en la iglesia cuando ya tiene el collar bomba en el cuello, pero creo que deben ser, no sé, 10 minutos de metraje que tiene, geniales o sea para nominarlo a los premios de la próxima temporada, no sé, pero justificó el sueldo que le habrán pagado, o sea, genial actorazo, realmente, me sorprendió un poco que sea como hasta un personaje terciario, ni siquiera secundario pero muy bien, lo que hace o sea, lo llamaron a eso y lo hizo perfecto, firmó el cheque firmado pero justificaba su aparición completamente muy bien, y antes de mencionar a Peter Sarsgaard iba a mencionar a Colin Farrell Colin Farrell no. <ríe> cuando lo eligieron para el pingüino, me preguntaba ¿por qué no elegí una persona que Físicamente se parezca más al pingüino Y que actualmente también esté al nivel de interpretar a un personaje como el pingüino Bueno Se fueron por Colin Farrell Que como actor lo conocemos Muy buen actor De hecho como villano Estuvo en la de Animales Fantásticos La primera, aunque no era él Pero bueno, fue él Y, y lo hizo muy bien Entonces como villano podía tener Una interpretación muy buena en esta película Ahora si hablamos de cosas que superaron mis expectativas, lo de Colin Farrell, que tampoco tiene mucho tiempo en pantalla, como lo tienen otros personajes. Pero lo que tiene, hermoso, genial, y justifica por completo que quieran hacer una serie con este personaje. Porque además, para como quedó parado el personaje en la película, no sé en qué lugar va a estar inventada esa serie. Pero da el pie a que esa serie está inventada después de todo lo que pasa en esta película, para justamente engancharla con una secuela. Por cómo queda la ciudad y cómo queda su personaje posicionado. Nada, genial. Eh, todo ese maquillaje estuvo muy bien. Hay que decirlo esto: el maquillaje es espectacular. No reconoces a Colin Farrell. Y ya sabes que es Colin Farrell, pero ni te imaginas que está Colin Farrell ahí. Puede estar Marley, puede estar el pibe Valderrama, puede estar cualquiera ahí abajo. Harry Styles, pero. A ver. Está con Farrell y no te das cuenta que está él porque el maquillaje es espectacular, es espectacular, pero la actuación, eso sí que no te lo da el maquillaje y la verdad que es una interpretación muy muy buena, como mencionaba, justifica un spin-off y justifica que este personaje sea posiblemente el villano principal o uno de los villanos más pesados a futuro con este Batman, así que muy muy bien y creo que he mencionado a todo el elenco, me falta alguien, ya saben, pero no lo voy a mencionar acá, ya voy a ir con eso, ya voy a ir con eso, obviamente entre todos los personajes, el acertijo de Riddler, espectacular, creo que es el mejor personaje de la película, aunque estoy un poco en conflicto por eso, porque Batman es un personaje, es como, a ver, The Dark Knight, en esa película el Joker se robó todo, todo, y es un buen Batman, el de Kristen Bale, pero ese Joker se robó la película. En este caso no sé si el acertijo se robó la película, pero que es de los mejores personajes de la película, lo pondría a la par con Batman. Y un poquitito es como que el escalón ahí está subiendo el piecito, Paul Dano ahí, le está diciendo a Robert Pattinson a ver, déjame pasar. Es como que está ahí, en ese nivel, no están en el mismo escalón, están como Paul Dano ahí subiendo el pie y como que Robert no lo deja, pero Paul Dano lo está subiendo el pie y ya se está subiendo al próximo escalón, bueno, ahí, están parejos, pero creo que Paul Dano le saca un poco de ventaja, la verdad que el acertijo dio miedo, realmente dio miedo, ya la primera aparición da mucho miedo, y esto también es algo que se maneja muy bien, todo el suspenso, toda la parte de terror, incluso desde la banda sonora hay como momentos que parecen sacados de una película de terror puro, y eso me encantó y personificado todo con el desartijo con estas transmisiones, este asartijo medio youtuber, medio influencer, que de hecho, bueno, es influencer, tiene sus seguidores que después lo ayudan y que lo siguen y que en las transmisiones le van dando corazoncitos, es como muy turbio, pero pasa, está en la película, y me encantó, eso también, muy de Dark Knight, hay mucha inspiración de esa película, y me parece perfecto, y no es una copia, o sea, se inspiraron en muchas cosas de esa película, y muchas cosas que me recordaron a The Dark Knight, están muy bien llevadas a lo largo de esta película, todo este tema de las redes sociales está muy bien aplicado porque es algo muy actual y esto de darle poder a una persona peligrosa es algo que se ve mucho con políticos, con personalidades, no voy a mencionar a nadie en específico para no meterme en problemas porque bueno... No me quiero meter, pero tengo varias personas en la cabeza. Varias personalidades electas acá en Argentina hace poquito. Con un pelo un poco loco. O personalidades de la televisión con un pelo un poco rojizo. O no sé ahora cómo tiene el pelo, pero reconocida esa personalidad por tener pelo rojizo durante mucho tiempo. A ver, son personalidades peligrosas. Complicadas. Y que la sociedad sigue a esas personas es como que complicado obviamente comparándolo con el acertijo nada que ver pero a esto voy también como darle cierta entidad por medio de las redes sociales a personas con ideas extremas en cierto punto es complicado y obviamente acá se representa con un asesino serial completamente loco pero pasa con otro tipo de personas no tan extremas en sus ideas pero bueno si le damos un poco más de tiempo puede que lleguen a ser un poquito más extremas en sus pensamientos. La verdad que eso acá está manejado muy, muy, muy bien. Toda esta cuestión de las transmisiones y todo eso. Que bueno, en The Dark Knight pasa un par de veces, pero tampoco es que hay gente que siga al Joker. Acá sí hay gente con pancartas, de hecho, cuando Bruce llega a la iglesia, al funeral del alcalde. Hay gente con el símbolo del acertijo... Hay gente que apoya el acertijo al nivel de, compran las ametralladoras, compran los rifles eh, y todo eso. Y en menor nivel se ve actualmente con gente siguiendo a personalidades que tienen ideas un poco desacertadas. Pero bueno, me pareció muy bien representado en este villano. Genial. Y no me quiero despedir de esta reseña sin mencionar la banda sonora. Banda sonora de Michael Giacchino. Creo que si en lo más escuchado de Spotify 2022 no sale eh, la partecita de la banda sonora representativa de Batman de esta película, compuesta por Michael Giacchino, yo creo que sería una locura. Obviamente falta un montón y por ahí sale un temazo de acá a fin de año y lo escucho lo que queda del año. O me pongo loco con otra canción, puede pasar. Pero es algo que me vuelve loco, la verdad que esta banda sonora en general... Hablo de esa partecita de la banda sonora en específico, pero en general toda la banda sonora. Increíble. Muy, muy buena. Muy, muy buena. La verdad que. Repito, estos momentitos de terror. En los momentos de acción. En los momentos, de lo que parece Batman, que tiene su pedacito de la banda sonora. Catwoman, que tiene su pedacito de la banda sonora. Y el Acertijo, que tiene su pedacito de la banda sonora. Que. Es como una variación de El Ave María que también aparece mucho en la película. Nada. Me saco el sombrero para Mike Higieno que... Entre Spider-Man No Way Home y The Batman... Ya está. Eh, llega a fin de mes. Creo que llega a fin de mes. No, pero realmente impecable. Una banda sonora impecable. Y bueno, antes de terminar, Mencionar algunos detalles... La introducción que es magnífica, la introducción a Batman, después del acertijo matando al alcalde, toda esta presentación con Bruce Wayne, esta voz en off y, y todo esto que dice de bueno yo estoy en la noche vigilando, creen que estoy en las sombras pero yo soy las sombras, esto, esa frase es genial porque además cómo lo muestra todos ahí haciendo bardo uno con la máscara de la gota de la droga de la gota robando en un lugar ahí en la noche de halloween gente pintando lo que era el banco creo de gótica gente tirando una molotoba dentro de un lugar los del tren y y que aparezca la batiseñal encendida por James Gordon y que ahí se diga esta frase de esa señal no es solamente un llamado, es una advertencia y que ahí todas esas personas que estaban robando o haciendo distintos o cometiendo distintos delitos ven la batiseñal y enseguida ven a las sombras como pensando no, está ahí y no está ahí, pero está ahí es nada, nada Cine puro Hermoso, hermoso Y bueno, toda esta presentación termina de alguna manera Con Batman Defendiendo a esta persona de este grupito Con la cara pintada que estaba en el tren Que de hecho Batman ahí sí estaba en las sombras Porque se nos muestra a la cámara mostrando a uno de los vagones Que estaba completamente oscuro Y si prestan atención Porque ya la tercera vez Igual yo no sé si con tanta locura Vi ahí la silueta de Batman Puede ser, eh pero estoy seguro de que se ve un poco a Batman y ya cuando aparece con las pisadas y todo, no. no. No, no, Ese momento sí podría ir como posible momento nominado en la categoría de los mejores momentos musicalizados. Porque ese momento sí está musicalizado. Un poquito, no tanto, creo. Pero sí. Entraría perfecto en esa categoría, pero la verdad que... nada no, Una presentación épica, épica como mínimo, épica. Y este detalle de estos pibes con la cara pintada, me gustó mucho porque hay uno de estos pibes que no estaba muy seguro de atacar a esta persona a la que iban a atacar y después cuando le dicen, che, ¿qué haces? ¿Por qué lo dejás escapar? Y ya lo acorralan y viene como el líder, digamos, del grupo y no le dice nada, pero medio que lo agarra del hombro y che vamos pegale tu momento y no está seguro no está seguro hasta el último minuto no ataca a batman se cae por el susto de toda la situación después se escapa y el detalle hay dos detalles primero tiene la cara pintada por la mitad no como el resto que la tiene completa esto en referencia a que no está metido del todo en este grupo y el otro detalle, impecable, que cuando Batman termina de cagar a palos a todos ahí, todos se van corriendo para un lado, menos este pibe que va corriendo en la dirección opuesta. Hermoso, hermoso y el líder que es el que de alguna manera quiere obligar a este pibe a que se inicie golpeando a esta persona y que después es el primero que ataca a Batman que esto también lo vimos en los avances, que lo recaga palo, le rompe el brazo creo, y le da un poco ahí en el piso, y dice la frase, la gran frase, soy la venganza, soy el venganzas, es ese mismo pibe que al final, cuando surge toda esta pelea en el Square Garden, es el que cuando le sacan la máscara, que Bruce también lo recaga palo, ahí completamente sacado con esa especie de adrenalina que se inyecta le dice soy la venganza es el mismo pibe ah, hermoso hermoso y también habla un poco de esto de las ideas extremistas porque todo este grupito con la cara pintada que vemos al principio que después no tuvo trascendencia en la historia, eran personas que seguramente tenían ideas extremistas y esta persona que se estaba por iniciar pero que un poco arrepentida estaba de estar ahí Seguramente no estaba muy de acuerdo Con estas ideas Y esto se aplica a las personas que después se suman A apoyar al acertijo Y seguramente así como este pibe Que era el líder de esta Pandillita Termina sumándose a las filas Del acertijo Seguramente más pibes de los que estaban en esa pandilla Se sumaron Y estaban dentro de ese grupo Así que eso está Muy bueno, me, me gustó una película maravillosa, maravillosa, maravillosa. Se deben imaginar mi calificación. Que es de 10 sobre 10. Aplausos. Vuelven los aplausos. Sí, sí, sí. Vamos. Me callo. Aplausos porque. Es un 10. No. No le podía dar otra calificación. Realmente. Eh, la película que más esperaba del año. La película que. Más quería ver y que no solamente cumplió mis expectativas, sino que las superó. Y quiero ver más, quiero ver más de esto. Y quiero ver más porque así como tenemos al Venganzas y tuvimos al Adivinanzas, tenemos al Bromas, al Risas, al Jajas. Sí, señoras y señores, el Joker interpretado por Barry Kion, que después no sea el Joker. Va a ser la estafa más grande de la historia del cine Pero es, es el Joker A mí no me joden Y Barry Keoghan O sea oh. No me estoy lamentando Estoy ya pensando en eso En Barry Keoghan como el Joker Y Nada no. Mi razón de vivir Hasta el 2024 No sé cuándo puede llegar a salir la secuela Y de ahí a que aparezca en la secuela Porque puede ser que no aparezca Puede ser que sea como una semillita que plantan para futuro futuro, pero no. Una de mis razones de seguir viviendo es ver a Barry Kevan como un joker. Necesito verlo, necesito verlo. Ya solamente ver la cara deformada a través de la ventanita esta del, de Arkham. La risa, la risa que... A algunas personas no les gustó la risa. Alguien, no no recuerdo a quién, mencionaba... Ah, oh, pero a mí no me convenció la risa. déjate de joder. <risa> o sea, ¿en serio te estás fijando en eso? Nos están introduciendo a un nuevo Joker. ¿Y en serio ya estás opinando de que no te gustó la risa? ¿Me estás cargando? La risa la puede perfeccionar. Es más, a mí ni siquiera me gustaba tanto la risa del Joker de Joaquín Phoenix. Es un Joker de la reputísima madre. Es un Joker impresionante. ¿En serio te estás fijando en la risa? No lo puedo creer. Pero bueno, no importa. Quiero ver a Barri qué van como Joker. Y, y esa escena al final, haciendo esta alianza de alguna manera con el acertijo, va a ser una locura cuando se junten porque se van a juntar. Se van a juntar. Nada, impresionante. No voy a hablar más porque podría estar 3 horas hablando de esta película. Así que no, no, no. No voy a hablar más, pero la verdad, increíble película. Hasta acá esta reseña de The Batman. Impresionante esta película. Increíble, Matt Reeves te amo. Hiciste una maravilla. La verdad que quiero ver más. Quiero ver más de este Batman porque estoy completamente fascinado. Me pueden seguir en Instagram arroba después de otra función podcast o pueden buscar simplemente después de otra función y voy a aparecer por ahí también en youtube donde están todos los episodios subidos al canal en formato de vídeo me pueden seguir en mi instagram personal también Panchan Raccoon, en donde voy tirando reseñas de varias películas y noticias también en las stories y ahí en el feed de hecho está la reseña escrita de The batman que la voy a dejar igualmente en la descripción como hago cuando hablo de una película en el podcast y también tiene una reseña escrita, así que la pueden ir a buscar directamente en la descripción ya sea de YouTube o de Spotify, donde sea que estén o de Google Podcast, que también el podcast está disponible en Google Podcast no sé si tiene descripción Google Podcast creo que sí, pero bueno ya tiré el chivito de Google Podcast, también me encuentran en Letterboxd y Medium bueno, todo eso, me pueden seguir en donde sea que quieran yo agradecido completamente y además que compartan esto también me ayuda un montón y me llena. Me llena completamente que me digan, che, qué buen episodio. Ya solamente eso me gusta y cuando lo hacen me pone muy muy feliz. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Y aguante Batinson. Gracias.